Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, vamos a hacer una pequeña reacción aquí. Mira, aquí tenemos a Ruben Tuesta. Rubén Tuesta fue un actor, es un actor que él hace, ha hecho, pues ha cogido mucha fuerza en esto en las redes sociales, sobre todo en YouTube, Chor, en TikTok y también en, en Kuwait. o Kawaii. Bueno, en varias redes sociales, pues ha cogido mucha, mucha fuerza y su personaje principal ha sido como hacer la parodia de Kiko, del personaje de Kiko del Chavo del 8, ¿no? Y ha cogido mucha fuerza con este personaje, ya que él hace un personaje pues, muy diferente. Esto se conoce mucho en actuación como monólogo. Monólogo es un actor en varias escenas, pero su último video ha tenido mucha, mucha fuerza, ya que tiene un millón y pico de reproducciones. Este es el video original de Shakira El que sacó últimamente Que tiene 170 millones 170 millones de reproducciones Pero él con esta parodia Con esta parodia que vamos a ver aquí enseguida Ha tenido más de Más de 2 millones Más de 2 millones de visualizaciones Y en sus redes sociales Ha crecido de una forma impresionante Tiene más 11 millones de seguidores en YouTube y casi y, y en TikTok tiene más o menos unos 13, 14 millones de seguidores en todas las redes sociales debido al excelente trabajo artístico, como podemos ver, ¿verdad? es que le da uno ganas de reírse con solo ver aquí los videos. Y él mismo hace sus personajes, como podemos ver, hace en varias cámaras, varias tomas, ¿verdad? como podemos verlo. ¿verdad? Hace en varias tomas. Pero es una cosa que lo hace, uno, mejor dicho, totia hace la risa, totia hace la risa. Bueno, eh, muchas gracias, si les gustó, bueno, ¿ustedes qué opinan de la nueva canción de Shakira? ¿Qué opinan? Dejen aquí en su cajita de comentarios y qué opinan de Rubén. ¿Cómo les parece la actuación? ¿Cómo les parece, pues, el trabajo de este excelente actor? Eh, muchas gracias aquí, quien habló con ustedes soy El Moro de Puya Live. Gracias por suscribirse y por seguirme en las redes sociales.